Hola, soy, hola Marisa. soy Marisa, hola, soy Marisa, hola, soy Marisa Me gustaría que sigamos con el progreso, progreso, el progreso En mi punto de vista veo que está realmente mal, mal, mal Ni un precio más por plantar, autocultivo, libre, ya. ya, ya, para todos Ahora yo también me siento muy insegura, muy insegura, insegura, insegura, insegura en caminar por las calles de esta ciudad Porque tengo mucho miedo de encontrarme ¿Algún genocida? <risa> espera un segundo que voy a pensar un... algo. La, la, la carne es crimen. Tratemos de que este país tiene que salir adelante de alguna forma. Terminemos con los viejos rencores de los años pasados. Y no sigamos, no sigamos revolviendo, no, el pasado. revolviendo el pasado. Tenemos que mirar el presente y el futuro. Todo se puede. Oye Mauricio, se puede, se puede, se puede. Hola, saludo a toda la gente de Mar del Plata, tan querida que este año me trató también a mis amigas Cristina y Carolina y también a mi hermano y a mis tres sobrinos que viven ayer, allá y a toda la gente del barrio. Todavía me quedan varios minutos.